Nos juntamos en el parque cada tarde Nos encanta jugar y charlar De repente un extraño, alguien quien vemos diferente, no queremos nada con él. Aunque volvemos a nuestro juego, no dejamos de pensar en que no hay diferencia. Lo acogemos y enriquecemos todos.